Un buen día, ahora vamos a ver cómo conocer la contraseña de nuestra red Wi-Fi en caso que la hayamos olvidado en Windows 10 por ejemplo vamos a ver el nombre de la contraseña que tenemos en este caso yo tengo un tv cable guión bajo, Lucas y vamos a usar el siguiente código tenemos el código en pantalla justo después de name hay un igual donde dice nombre de red Wi-Fi. entonces acá escribimos tal como está la red tv cable lucas bajo lucas ahora seleccionamos toda esta esta línea este código lo voy a dejar en la descripción del video. pulsamos control c ahora pulsamos el botón inicio de windows y escribimos cmd acá está el command prompt cmd pulsamos control v el código de acá arriba y pulsamos enter y en key content tenemos la contraseña Ahora, si deseamos conocer la contraseña a través del modo gráfico, es también muy sencillo. Pulsamos el botón Inicio de Windows. Escribimos Control para abrir el panel de control o el Control Panel. Nos vamos en Redes e Internet y luego al Centro de Redes y Recursos Compartidos. Acá vamos a ver la red actual en la cual estoy conectado. En este caso, TV Cable Lucas. Acá dice Internet, en Connection, justo donde está el icono del Wi-Fi. Hacemos clic sobre la red. Ahora vamos en las propiedades donde dice Wireless Properties o Propiedades. Y nos vamos a la pestaña de Seguridad o Security. Y abajo hay un botón que dice Mostrar Caracteres o Mostrar Contraseñas, Show Caracteres. Y aquí tenemos la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Esto es muy útil si olvidamos nuestra propia contraseña. Si te gustó, dale una manito arriba a este video que es la mejor forma de apoyarme para seguir creando contenido. Espero que sea de tu utilidad y muchas gracias por seguirme. Nos vemos en una próxima oportunidad y no olvides seguirme en el canal también.